Sí puedo decir que encuentro algunas resistencias, o las encontraba, encontraba algunas resistencias en algún momento, que tuvieron que ver en su momento con, bueno, con trabajar, por ejemplo, eh, distintas temáticas de las que necesité eh, mayor cantidad de lecturas u otras lecturas distintas, con las resistencias propias de las instituciones, Ahí encuentro la resistencia en las instituciones ¿no? donde bueno, donde sí en algunos, en algunos casos ha llevado un poco más de tiempo, ha costado un poco más establecer algunos temas o, o plantearlos o plantearlos. ¿no? poder establecer algún debate, alguna charla con respecto a prácticas, eh, no solo educativas, a prácticas sociales, prácticas, hábitos de vida, ¿no es cierto?, eh, que están instalados y que, bueno, y que justamente no tienen nada que ver con los principios que sostiene o con los lineamientos, ¿no?, la perspectiva que sostiene la ESI.